Amigos de Radio Reflejos y el Sistema de Reflejos Telecomunicaciones, de estamos una vez más con la información en vivo y en directo para la región, el país y también para el mundo entero. Tenemos una conferencia de prensa de nuestras autoridades originarias de la Federación de Ailes Originarios e Indígenas Norte Potosí sobre el tema de las elecciones nacionales que han sido postergadas. Vamos a tener la palabra de nuestras máximas autoridades, Habla el principal dirigente. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, hermano periodista de Radio de Pegos. Eh, yo estoy como curajmalco en nombre de Fauri de eh, de Norte Potosí. Muy preocupado estoy aquí, estoy con mis marcos también está aquí mamá, mamá Talla, Y yo me he visto muy preocupado que ha suspendido, se ha postergado otra vez estas elecciones, pero lamentablemente no sé qué estará pensando este gobierno golpista, ya me da rabia, me disculpa el pueblo también, porque demasiado se está pasando, que posterga y posterga. Y además yo, yo quiero decirle de aquí que están escuchando, esto con COVID-19 es solo para gente campesina, para el trabajador. ¿Cuándo ha parado, cuál empresa ha parado en este tiempo? No ha parado ninguna empresa y normal está trabajando. También en las farmacias, normal ha funcionado. La plata se, se fueron ahí. Y además, mis hermanos, los trabajadores que trabajan por el día, no tienen plata. Y estamos perjudicados total aquí en Bolivia. Y este gobierno oh, golpista solo está dedicando a robar la plata. En vano nos dice... ...de que estamos preocupados de salud. ¿Cuándo ha salvado la salud? ¿Dónde ha salvado? A ver que nos muestre. Porque claro, hay, hay enfermedad de ese, ese coronavirus. Pero aquí en el campo, en, en, en todo Bolivia... ...en el campo se están curando. Porque a mí me llaman de Santa Cruz. También me llaman de Cochabamba. De Sucre. Entonces, eh, ya tiene miedo también la gente para que vaya al hospital... Ahora, otra cosa, ¿por qué quiere postergar las el, el, el elecciones? Todos los días estamos viendo en la puerta del banco tanta fila, y además normal. Entonces, eso a mí me preocupa como autoridad originaria. Yo quiero decirles de aquí, de Norte Potosí, de las cinco provincias, hoy no vamos a permitir ya que, que postergue las elecciones. Posiblemente estará el, la Corte Nacional que ha aprobado hoy día, que ha dado la conferencia. Ahorita me están llamando mis, mis segundas, mis autoridades, mis curacas. Y mañana voy a tener una reunión. Nosotros vamos a decidir. Ya no queremos aguantar y no vamos a soportar. Nosotros vamos a estar saliendo a las calles, gritando. Posiblemente vamos a estar bloqueando. No podemos aguantar en vez de que, que nos mate con hambre. Y nos está matando con hambre en vez de que, que nos mate el coronavirus coronavirus. Tanto miedo, tanto que, que nos está perjudicando a Norte Potosí. Por eso, además, no sé, la Senchara Obrera Boliviana, que tantas organizaciones que antes decían semejantes organizaciones matrices que son de la nacional. Y hoy, momento, estamos perjudicados todos los trabajadores, tanto transportistas, tanto albañiles, tanto comerciantes, minoristas, tanto gente campesina. Por lo tanto. A mí mucho me preocupa por eso, aquí estoy lanzando, estoy aclarando, no puedo soportar como autoridad, tampoco mis, mis bases mis, de mis cabildos me están llamando, ya no van a soportar ya no y ya no van a aguantar. Por lo tanto, no, no no responsabilizo como autoridad originaria qué decisiones vamos a estar, vamos a estar tomando, qué va a pasar mañana pasado. No, y eso a mí me preocupa, además ahora es momento de ir de frente porque él está perjudicando a Bolivia está haciendo volver más pobre a los pobres y eso nos, a nosotros nos preocupa hermano periodista también cuando uno dice yo te voy a decir hermano pre, prensa a las prensas, a la periodista quien saca la verdad es también están votando de su trabajo, están queriendo procesar a mí inclusive me está procesando, ya me ha amenizado con procesos. ¿Y qué? ¿Por qué me tiene que procesar? Procesar el Murillo. ¿Acaso el Murillo es de Bolivia? No es de Bolivia. ¿Cómo va a venir de otro país? Los ministros que está posicionando de otro país está ahí, trayendo aquí a Bolivia. Entonces eso es muy preocupante para mí. Además, ya, hermanos, hermanas, quienes están escuchando, a qué situación estamos volviendo. Hoy no tenemos ni escuela para nuestros hijos. Ya no hay escuela. ¿Y qué, qué vamos a hacer? ¿A qué situación estamos volviendo? Por lo tanto, a Bolivia, a los nueve departamentos, quienes están escuchando, es unificarnos y es organizarnos, enfrentarnos a esta golpista presidenta. tatamalcos! Bueno, saludar al... Pueblo de Norte Potosí, asimismo a nivel departamental y eh, también a nivel nacional. En este momento nos encontramos preocupados eh, de que hoy día las elecciones eh, programadas eh, bajo un, una ley se ha postergado. En lo cual nosotros como autoridades nos encontramos preocupados y obligados y hacer las manifestaciones como corresponde, como las organizaciones. En lo cual nosotros como organizaciones sociales no vamos a permitir de que esto se postergue. Y esta presidenta a través de los decretos nos está manejando. A través de los decretos tras decretos, nos cierran con esta pandemia, con esta enfermedad, que es coronavirus. Pero lamentablemente no hay esa gestión que ellos están haciendo. No hay una gestión. No hay medicamentos. Están haciendo rastrillajes. Han encontrado una cantidad de personas a nivel, a nivel nacional... Si no me equivoco, cinco, cinco mil. Más o menos algo por ahí. Pero, estos hermanos lo dejan a su suerte. Hablando nomás un ejemplo de aquí, del municipio de Ayagua. Tenemos 350 y tantos infectados. Pero se ve que hay en, la, en el hospital, hay unos cuantos. El resto están en sus casas. A título de esto está postergando las elecciones no podemos permitir hasta cuándo? y asimismo con esta pandemia también no hay clases para nuestros niños entonces nosotros como autoridades, como organizaciones sociales, estamos obligados de poder salir a las calles o a los bloqueos en los caminos no hay otro así vamos a dar una lucha fuerte frente a este gobierno golpista. Nosotros de ninguna manera vamos a permitir, si es posible, como ella decía, de que la democracia se está respetando, pero lamentablemente no se está haciendo esto. Por lo tanto, como organizaciones, Seguramente nosotros vamos a organizarnos para poder hacer conocer el reclamo que tenemos y hacer respetar las elecciones que se ha programado para el 6 de septiembre. De ninguna manera vamos a uh, nosotros permitir de que esto se prolongue mucho más. Por ejemplo, ya lo han dicho un mes más, un mes o un poco más han postergado. Pero eso ya no lo creemos, porque con esto ya han postergado, esto me parece que es tercera vez, entonces nos obligan de que nosotros podamos hacer movilizaciones correspondientes y es un derecho también, es eh, derecho constitucional, porque esta presidenta solamente ha entrado para convocar a las elecciones. Incluso con la lágrima diciendo de que va a buscar una, un paz en Bolivia, pero lamentablemente no ha sido así. ¿Cuánta gente ha muerto en Sencata y así también en Sacaba? Seguramente nuevamente está queriendo llegar a eso. Si quiere hacer, si quiere salir por la puerta, tiene que hacerlo el, el pedido del, del pueblo boliviano. Si quiere salir con convulsión, lo haremos. Porque no hay de otra. Cuando las organizaciones y autoridades... ...hacemos movilizaciones, nos dicen... ...con la pre persecución, pero no tenemos miedo. Seguramente el Murillo está escuchando... ...que nos haga, que nos persiga. Bueno, a ver, veremos en el camino. Porque nosotros estamos siempre en la lucha, seguramente estos días, estos días lo vamos a hacerlo y nos obliga eh, cuando actúan de esta manera. Eso es cuando puedo hacer conocer al pueblo boliviano, pero siempre voy a decirle al pueblo boliviano, desde aquí de Norte Potosí hay que tomar las decisiones, si es posible hay que movilizarnos a nivel nacional y así se va a hacer respetar el pedido de la población boliviana primeramente eh, acá quien nos está eh, visitando el radio reflejos y también a todo el norte Potosí y a todo el departamento de Potosí, a toda Bolivia y para to, pa, pa todo el mundo, que tengan muy buenas tardes. Y bien, de verdad, hoy nos estamos eh, manifestándonos aquí, aquí de la Federación de los Suyos Charca Caracara FAUNIP, por lo tanto, aquí nosotros estamos bien preocupados, toda la población... Norte, toda la población, departamento y toda la población boliviana. En estos días que está suscitando, yo creo que con estos eh, decretos, tal vez que se está sacando esta presidenta facto, no es factible para toda la población boliviana. Por lo tanto, nosotros ya no podemos tolerar más que ha ampliado estas elecciones que tenía que eh, dar el 6 de septiembre pero nosotros por lo tanto todos los bolivianos no vamos a dar un paso ni adelante ni un paso yo, nosotros queremos que se respete el 6 de septiembre si en caso si no, si no se respeta el 6 de septiembre nosotros por lo tanto vamos a movilizarnos todo a nivel nacional yo creo que tal vez este Arturo Murillo el ministro Bastante ya que nos amenaza en este durante seis eh, meses. Nosotros tal vez quizás como pueblo indígenas somos para ellos delincuentes, salvajes, tal vez narcotráficos. Me parece que para ellos, no sé, parece que nos está, se están equivocándonos. Porque nosotros yo creo que tenemos derechos, la dignidad, la honra. Yo creo que estos somos bolivianos, parece que ellos no son bolivianos, pero sabemos muy bien... Yo creo que estos últimos parece que están posicionando a esos ministros eh, lo que son de otros países, pero por lo tanto eso yo creo que no está permitido de acuerdo a nuestra constitución política del Estado. Esto parece que está eh, esto es, es inconstitucional. Entonces por lo tanto nosotros de verdad acá que nos escuchen todas las organizaciones sociales a nivel Bolivia, estemos, tenemos que estar preparando ya, listo para luchar. Yo creo que aquellos tiempos como han sacado a, eh, el gobierno Goni, igualito se tiene que ir, porque hoy ya no vamos a rendirnos, porque de verdad ya, ya nos está exigiendo la población boliviana. Y nada más, yo esas palabras nomás... Puedo, tal vez, eh, manifestarme. Gracias a toda la población boliviana. ¿Están en estado de emergencia? Por eso estamos en estado de emergencia. Yo tengo mañana mi consejo de autoridades. Vamos a sacar unas decisiones porque, eh, lamentablemente, por eso quiero recargarlo, y este gobierno no está queriendo tomar al pelo. No somos tan, tan, tan tontos como somos indígenas. Los indígenas más preparados no hemos estudiado porque sabemos nuestras costumbres, también nos ha dado nuestros abuelos, nuestros papás la idea, hemos nacido como ellos. Entonces, por eso, además, dice de la, de la enfermedad que de salud, tanto habla. Para salud ya hay cura, ya hemos encontrado. Nuestros hermanos están curando con nuestras medicinas naturales. Entonces, ¿eso ¿Qué quiere decir? Por eso, hasta hoy, no existe en el hospital los eh, enfermos con coronavirus, ¿no? Entonces, eh, hermanos, hermanas, también quiero recalcar, quienes están escuchando a nivel nacional, ahora es momento de organizarnos como anteriores años. Seguramente nuestros abuelos también han ganado el, revol el revolución, no así hablando, ahora nos toca preparar tanto que nos amenaza. Que escuche el murillo, de una vez, más bien debería... Ampere, si tanto amenaza, tanto nos decía, cuando queremos, cuando teníamos reuniones, cabildos, cualquier cosa, nos decía, masistas, masistas. ¿De qué masistas hablaba? ¿Y ahora qué está haciendo él? Por eso yo de, de aquí le digo, no, ya mis malcos ya me antecedieron, de que cada vez procesa, procesa a los dirigentes. Entonces, eh, hermanos, hermanas, el Dios está mirando, Pachamama está, está mirando, va a entrar él todavía al cárcel. Como ha dicho, tantos muertos, en Cata, sacaba, y, apacaní, y eso y eso, nadie, nadie dice a ellos, y a nosotros, cuando queremos, nosotros pasivamente hemos escuchado, y ese cuarentena, y ese, eh, nos hemos cuidado de la enfermedad, pero ahora ya no se puede. Una cosa más quiero decirle al pueblo boliviano. Nos dice sábado y domingo, acaso viene sábado y domingo la enfermedad nos dice hasta las 4 de la tarde Acaso de las 4 de la tarde hasta la tarde no más llega la enfermedad más bien debemos vivir con, con, con, con, con, la, con esa enfermedad como ya hemos sabido cuál es la, la medicina y entonces sabemos porque esta enfermedad puede durar 3 años 4 años o será 10 años no sabemos y entonces hermanos en vano hermanos de Bolivia en vano nos está diciendo de que esta enfermedad hay que cuidarnos. Claro, van, van a ser, ellos serán de la ciudad. Ayer me han dicho, al, sí, ayer, ante ayer me han dicho, hay tres diputados muertos. He investigado, tampoco no hay muertos. Entonces, es pura mentira, mucha mentira. Mañana pasado se va a saber. También hay, hay otros hermanos que manifiestan. Cuando van al hospital, hasta ofrecen la plata. Pero mucho miedo tiene mi gente, mis hermanos, mis hermanas. Y posiblemente mañana pasado se va a saber, nombre, apellidos, quienes están haciendo eso. Entonces con eso, hermanos, hermanas, más fuerza, yo como FAO INEP de Norte Potosí, en nombre de los charcas carajara, fuerza hermanos, nunca hay que rendernos, de una vez que nos mate, no la enfermedad. Si quiere, si quiere matarnos, que nos mate, pues. Si no, estamos, si no tenemos derecho, yo pienso que estamos pidiendo nuestros derechos. Hala, Norte, Hala, Bien, de esa manera las autoridades originarias de la FAOI han hecho esta conferencia de prensa a analizar las medidas que van a asumir en una gran reunión el día de mañana. Y por supuesto no están contentos con la decisión del Tribunal Supremo Electoral que ha postergado las elecciones hasta el próximo 18 de octubre. Nosotros seguiremos informando, es la movilización que ha anunciado ya la FAOI en contra de esta medida del Tribunal Supremo Electoral. Reflexo de Telecomunicaciones en cualquier momento seguiré informando. Buenas tardes.